Bueno, yo conocí a mi asquerosa, es que asquerosa, a mi asquerosa, a mi asquerosa, eta mi pretzor, ainarbeko e, e, urak eta asquerosa, a bat asquerosa, a mi asquerosa, a mi asquerosa, a mi asquerosa, a mi berak e, emateko, eta gero e, nik esango a ere. Buenos días y muchas gracias por asistir a este acto de firma del convenio para la financiación parcial de las obras de la conducción alternativa del canal bajo. La mancomunidad de aguas de la ñarre se creó en 1968 con el objeto principal de asegurar el abastecimiento de aguas potable de la población. En estos 55 años se han ejecutado muchísimas actuaciones para hacer... Tosen, azteetan, asko direla, kanal ori, lanak. Se trata de una inversión muy elevada que contará con fondos europeos para financiar el 80% a través de la sociedad est estatal AQUAES, a la que quiero volver a agradecer una vez más su inestimable ayuda y colaboración. Y gracias también a quienes han empujado para que este proyecto sea hoy una realidad, ya que el proceso de búsqueda de financiación ha sido ciertamente prolongado y muy dificultoso. Y ha requerido de la participación y mediación de los alcaldes, de, la, de, nuestra, de, nuestros, de nuestros diez ayuntamientos y especialmente de mis compañeros del grupo parlamentario en el Congreso, a quien quiero agradecer Millesker. Lene Besala, o euroco Invercio andiada, en chat. Baita, euneko o bakarrik ordaintzeko ere. Gaurgoizean, señatu dugun itzarmenari esker, beste, aurrera pauso bat emango diogu Gipuzkoarako proiektu garrantzitzu honen, finanza eskemari. El Departamento de Medio Ambiente y Obras hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa va, va a aportar 3,45 millones de euros, lo que supone más de la mitad de los 6 millones de euros correspondientes a aguas del añarde, que contribuirá finalmente con 2,55 millones de euros. Quiero agradecer enormemente la actitud de colaboración que han mostrado tanto José Ignacio Asensio como el resto del equipo del Departamento de Obras Hidráulicas desde el momento en el que les planteamos este convenio. Dídu, copuroso, garranchechoa da mancomunitatearen chat eta diru ori, de este proyecto batzuetara, bideratua y du. Hildo, horretan, gogora... Sale moderno eta eusteko finantza direla, gure aritu En este sentido, el siguiente gran objetivo que nos tenemos que marcar es el de la rehabilitación del actual Canal Bajo que podremos abordar cuando estén finalizadas las obras de su alternativa que comienzan ahora. Ello quiere, requerida de un nuevo plan plurianual de inversiones que al igual que ahora no me, no me cabe la menor duda que contará con la, con la colaboración de Diputación. No voy a entrar en detalles técnicos de las obras, ya que en la nota tenéis toda la información y la descripción de la actuación. Y en cualquier caso, nuestro director gerente José Ángel Ercilla, que nos acompaña en este acto, podrá resolver cualquier pregunta o duda que tengáis sobre las obras. Va Bueno, es que el caso de la ciudad de Venetan es un placer de placer de la ciudad de Venetan, un placer de Venetan, de Venetan, un placer de un da de Venetan, un placer de lo, lo ha explicado perfectamente Jaione, no me voy a insistir, ¿no? pero es verdad que es una obra de 30 millones de euros, yo creo que altamente o bueno, largamente esperada, pero por fin tiene una, una solución definitiva y, como decíamos, afecta a 318.000 guipuzcoanos ¿no? o guipuzcoanas. Por tanto, una obra donde la Diputación también tenía que tener su participación como hacemos con los consorcios de aguas, evidentemente pues Aguas de la Añarbe, es el consorcio más importante que tenemos en el territorio, porque afecta a más gente y verdaderamente había que tener este problema resuelto. Por tanto, agradecer evidentemente que me, bueno, que el Ministerio haya el Ministerio de, de Transición Ecológica haya hecho esta, esta aportación de 24 millones y nosotros eh, como bien decía, vamos a aportar 2.450.000 mil, 3.450.000, perdón que va a ser pues, una aportación importante, seguramente la aportación más importante que hemos hecho en esta legislatura, por tanto, una obra bueno, importante para, para la Diputación Foral de Guipúzcoa y Departamento de Obras e Hidráulicas, como no puede ser de otra manera. ¿no? Por tanto, yo creo que sí es una, bueno, una solución definitiva y verdaderamente pues, el, la gestión del agua en Guipúzcoa yo creo que tiene esas variables que son bueno, nada conflictivas, de enorme colaboración interinstitucional… ...y por tanto, en un, además en un ámbito donde, donde la participación de las distintas administraciones es, pues, es enorme. ¿no? Estamos hablando de la Confederación hidrográfica estamos hablando de, de gobierno vasco a través de URA... ...en este caso estamos eh, inmersos en eh, Diputación, Aguas de la y el un Ministerio. Por tanto, importante, importante obra, importante solución y yo creo que, como siempre, para mejorar... ...y de qué manera la, la calidad del el servicio a la ciudadanía, ¿no? tanto en este caso estamos hablando de suministro, pero evidentemente también todas las obras de saneamiento que bueno, pues en Guipúzcoa son, bueno, son, un, son un ejemplo y lo llevamos adelante. Bueno, no me voy a extender más. Si tenéis alguna pregunta, agradecer evidentemente a José Narcilla, que, que siempre ha sido un placer trabajar con él, y a Enrique y a su equipo, que verdaderamente felicitaros también por, por el trabajo que hacéis. Y por mi parte, nada más. la ¿eh? De eh, eh, la vale. eh, eh, obra hidráulica Bueno, de eh, eh, obra hidráulica del departamento de un mar, milla euro, rico de tú. Basta que su que 100 millones de ditugu, de eta con de y la berroita más milla euro está un que beste un eco la que ya transición ecológico co ministro de inversión añárbeko urak eta el dun dia ke gindu da B alaren aspikitura alternativa finanzeko. ¿Te quisetsun gai yo berditu edo, Hori zane este Ma... bueno obraren finanzak eta osoa hori ta marmillar hori ta mar millio este eh? kitori me siento tan guiño que lo más paño, eh. Listo.